Actividad interactiva: Identificar las alternativas para la solución de conflictos. Actividad de aprendizaje: 3. Curso corto virtual: Competencias ciudadanas: Saber Pro. Estimado aprendiz, te hace una cordial bienvenida a esta actividad interactiva en la cual deberá superar los retos específicos para demostrar los conocimientos adquiridos en la actividad de aprendizaje actual, que es la 3. Los desafíos de esta evidencia se recrean a través de situaciones relacionadas con el programa de, de, de, de formación, así como en su temática. Para realizar con éxito esta evidencia será necesario usar claramente los materiales, las instrucciones e indicaciones que se muestran a continuación. Muchos éxitos. Instrucciones: Las competencias ciudadanas son habilidades implícitas practicadas en la cotidianidad, específicamente por individuos que comprenden la otra edad. Por ello es necesario formarse conscientemente en estas para reforzar las habilidades y desarrollar el potencial cognitivo, emocional y comunicativo para ser un ciudadano competente que aporte en, el, en la construcción de una sociedad mejor. Partiendo del anterior en esta vida, debe es ayudarles a Vanessa y a Jaime a llegar a sus lugares de trabajo a tiempo, desde el paradero de buses hasta la empresa donde la hora. ello, deberá responder acertadamente cinco de las ocho preguntas planteadas a través de los escenarios, demostrando sus conocimientos sobre el desarrollo de la competencia comunicativa para poder resolver conflictos entre personas y grupos. Vamos aquí y nos dicen. Hola Jaime, mientras objetivo nuestro transporte le que le plantea una serie de preguntas con el fin de poner a prueba sus conocimientos sobre las competencias comunicativas. Para la solución de conflictos. Estamos en el botón acá abajo que dice iniciar. Listo, verdadero o falso. Nos dicen: Las competencias ciudadanas son habilidades implícitas practicadas en la cotidianidad, específicamente por individuos que comprenden la otra Por ello es necesario formarse conscientemente en ellas. Es un verdadero, verdadero o falso. La respuesta correcta es verdad. Sí, perfecta. Muy bien, la no son correcta, la que el hacer conocimiento sobre competencias humanas. Continuamos, nos dicen, la competencia comunicativa es la capacidad que tiene un individuo para construir ampliamente una comunidad de habla, lo que implica categorías gramaticales y otros niveles de la descripción lingüística. ¿Es verdadero o es falso? La respuesta correcta es falso. Muy bien, la opción es correcta. Tercer pregunta, y nos dicen, hay cuatro criterios en el centro virtual de Cervantes que permiten la descripción de los diversos modos de comunicación. Formalmente posible, actible, apropiada o dado en la realidad. ¿Eso es verdadero o es falso? La respuesta correcta es verdad Continuamos y nos dicen Las competencias comunicativas son fundamentales porque como seres sociales es necesario comunicarse Por ello desde el ámbito académico los estándares básicos de competencia proponen Comunicación constante entre los miembros de la familia y los miembros de los círculos sociales. Esto ¿Es verdadero o es falso? Es falso Continuamos eh, opción múltiple con única respuesta El contexto son circunstancias que rodean el mensaje en la comunicación y que incluyen A en el significado del lenguaje como el académico, laboral o familiar B en la forma de lenguaje como el técnico científico o el de pareja C en la estructura del lenguaje es periónico O D en el sentido del lenguaje para dar órdenes o limitaciones para efectuar solicitudes La respuesta correcta es A en el significado del lenguaje con el académico, laboral y familiar son las circunstancias en el contexto que rodean el mensaje. influye en el significado del lenguaje. Dice, las relaciones interpersonales son relaciones en las que se da una interacción sirve para brindar y obtener información sobre el entorno, por lo que es necesario manifestarse a... Por correo electrónico, como correo convencional en las redes sociales, B, ya sea por emisión de señales, sonidos, gestos o señas, C, ya sea por escrito, manera gestual oral, o de personalmente, impersonalmente e interpersonalmente. La correcta será la B, ya o sea por emisión de señas, sonidos, gestos o señas. Muy bien, si nos las relaciones interpersonales en una interacción diaria por emisión de señales, sonidos, gestos o señas. Dice, ¿cuál es la clasificación de las maneras que existen para enfrentar las relaciones interpersonales? La huida la ansiosa, la respuesta reactiva, la respuesta agresiva. P, plemático, melancólico, histérico. C, de forma seria, alegre o triste. Agresivo pasivo, indiferente o empático, eh, la respuesta correcta es la A, la audiencia, la respuesta asertiva y la respuesta agresiva. Muy bien, la respuesta correcta es que reconoce la manera que existe para enfrentar las relaciones interpersonales. Por último tenemos cuál es la finalidad de la comunicación. Ajá. determinar cuáles son los emisores receptores y el código a utilizar de transmitir un mensaje específico que será recibido por el interlocutor o emisor de quien se espera tenga una reacción específica transmitir un mensaje específico que será recibido por el interlocutor receptor de quien se espera tenga una reacción positiva o de transmitir un mensaje específico que será recibido por el interlocutor de quien se espera no tenga reacción alguna la respuesta correcta es la de un mensaje específico que será recibido por un interlocutor de quien se espera tener una reacción específica. Listo, son las preguntas de esta actividad. Muy bien, es correcta. El dato reconoce que la finalidad de la comunicación es enviar un mensaje específico que será recibido por un interlocutor de quien se espera una reacción. Felicitaciones, cumplió con el propósito de la actividad interactiva, ya que conoce los temas relacionados con las competencias comunicativas para la solución de conflictos. Vamos a cerrar y con esto terminaríamos nuestra actividad interactiva de identificar las alternativas para la solución de conflictos. Muchas gracias por visualizar el video y te espero en el próximo.